¿Me preguntas qué hago aquí? ¿Qué le cuentas a un desconocido cuando tú mismo ni sabes a dónde ir? ¿Cómo, cómo explicarle a alguien mi propia entropía caótica sin, sin revelarle la muerte entre las espigas de mi empatía? Bueno... Quizás la respuesta no sea más llamativa que la pregunta. Pero es un comienzo. Igual que el derecho de libertad. <ríe> la libertad. Esa idea combustible que comienza todos los movimientos sociales de la historia. El casus belli de nuestra existencia. Y quizás solo como una opción puede que esa sea la respuesta que estás buscando